Acá en Valeria del Mar Me encuentro con un amigo nuevo este, De ADN emocional Germán, hola Germán ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Contanos, Germán qué? Germán Pericione. Germán Perisiones Bueno, estamos en la parte que es Conectados con el alma Para nosotros todos los que hacen arte Los que se conectan con el alma eh, Son los que disfrutan mucho lo que están haciendo Y en este caso Queremos apoderar todo lo que haces vos Que es eh, cantar sí, ¿Sí? sí Contanos lo que haces bueno, bueno nada, eh, la historia es larga, ¿no? Empiezo de chico tocando, en realidad no tocando, empiezo de chico escuchando los discos de mi viejo en un galpón, tendría 8, 9, 10 años como mucho. Los de pasta. Los de pasta y los de vinilo. ¿Viste? Y nada. Eh, empezaba a revolverte que empezás a, a explorar todo, cajoneás, agarrás cajones de tu viejo, empezás a agarrar todo. Y bueno, empecé a buscar, pum, manoteaba y empezaba a agarrar discos, discos, discos. Y me iba al, al, al galpón de casa y a mí un tocadisco, ahí donde mi hijo arreglaba televisores, viste, videocasetera casetera. hablando, no sé. No sé, tenía 8 o 9 años, hacía 77, 85, 87, ponele. Y bueno, disco acá, disco va, disco viene, los Beatles, los Shakers de eh, Animals, eh, bueno, y todos discos así, y bueno, y después empecé a, a interesarme mucho más por la música, escuchaba la radio, rock and pop en ese momento, era muy chico, 11 años, y nada, empecé a interesarme y escuchaba bandas, esto y lo otro, los Beach Boys, eh, nada, ¿Ya ¿cantabas con la radio? Cantaba con la radio, agarraba el micrófono, eh, iba en el micro con, con mis compañeros a la, ¿qué vamos, no sé, a hacer una excursión, y yo agarraba con un micrófono virtual, Llegamos y iba cantando, viste, flasheaba pero bueno, me gustaba cantar, tampoco, no, no era nada, nada solo me gustaba, viste, me gustaba siempre me gustó el artístico, me gustó leer, de, eh, pintar, dibujar, de chico, viste eh, pero bueno, nada, eh, así y bueno, después empecé a tocar la guitarra, un poquito más de más grandecito, 11, 12 que, 11, 12, bastante sí bastante pero bastante. era grandecito ya, sí. o sea, para lo que yo venía ya ocho por ahí venía interiorizándome con la música, eh, pasaron un par de años y le pedí la primera guitarra ahí en casa, pedimos con mi hermano en realidad. Y nos compraron, no me acuerdo más, no me olvido más, perdón, una guitarra yaquinaua, era yaquinaua, roja, y bueno, lógicamente la el eléctrica no teníamos que enchufar, la tocábamos así pelado, y bueno, nada. Y ahí empezamos con mi hermano, a tocar, a tocar, a tocar, y bueno, no mucha constancia, viste, de tocar, no, no, poco, poco, pero tocábamos, viste. Mucha, mucha música y bueno, después empezó el barrio, los pibes ¿viste? que empezás a salir, ya al barrio 11, 12 empezás a, a salir de adentro de la casa digamos, o sea, antes salías con tus padres acá para la plaza, esto y otro y ahí empezás a, a conocer el mundo viste 12, 13 ¡bu! y ahí viene todo el aluvión de música de cultural de, de, de, de todo, no porque conocer diferentes estilos musicales las tribus, las tribus musicales que el punk, que el rock, que... Que, que, que el clásico, que toda la música, escuchaba desde Vangelis a, a la Polla Records, no sé... A Pero chip. ahí ya a esa, ya esa empezaste a formar algo, o cantabas no, en algún lugar, no, hacías algo, no? No, en esa época no, cantaba en mi casa escuchando la radio, me, no me olvido sí. más escuchaba, yo qué sé, pasaban en la, en la radio, pasaban los Ramones y yo me volvía loco luego, pasaban um, Queen yo qué sé, viste, estaba, me acuerdo, estaba Bobby Flore en ese momento, y, y o Ataque 77 en ese momento, eran cosas todo nuevo viste, y para mí, imagínate ese mundo donde cuando tenés esa edad es como que exprimís todo, todo, todo es nuevo, todo es, todo es, viste, con un perfume, querés vivir todo, viste, tenés una, una energía, pasión, ah, bueno, y ¿viste? Que, que se va perdiendo en por es santos, punto, ¿no? ¿no? cuando encontrás la pasión por algo, ¿no? Que este, otros se escuchan y no. No, no, no, se engancha. No, se engancha con otra de... cosa, claro. Sí, sí. Y bueno, nada, y viste que también se va perdiendo que lo que, los que, no sé, los que, que, que vimos el arte de, algún, de alguna forma u otra también lo ocultimos y como que viste, con los años uno se va endureciendo y va perdiendo ese, esa, ese, esa, ese poder de, de, de asombrarse con las cosas, de que te apasione, viste. Te vas endureciendo, que laburo, que esto, que tú, tú, tú, tú, tú, pero los que. O sea, me involucro en, en, en, una, en alguna medida, nos gusta de, algún, de alguna forma el arte, tenemos ese niño adentro, ¿viste? Y, y seguimos flayando y creyendo como, como en un mundo raro, como que somos siempre niños, ¿viste? Y estamos eh, con un vuelo medio raro, capaz. Crear, Sí, creando, crea... En realidad, conectarte, digo yo, de, de, eh, apasionadamente e intentar crear algo nuevo, porque lo que veo que estás haciendo, de alguna manera, por lo que escuché es crear. Tal cual, sí, sí es, es que cuestión, eso es, apasionado. es que aparte, lo que tiene la música, bueno, pintar un cuadro, escribir un libro, es algo muy loco, porque no se sabe de dónde viene, cuando vos te pones a analizar, yo, o sea, con los años, no tengo 44, que antes uno, uno, yo no lo callaba, pero es muy loco, porque eso baja de algún lado, no es normal. normal no es normal, porque vos no decís, bueno, yo agarro, toco un re, toco un, un, un la y toco un sol. Trin, trin, listo. Pero después baja, baja todo eso se, es como una ensalada, ¿viste? cuando vos te un tomate, una lechuga y de repente se arma una ensalada. Está bien, pero vos sabés que tenés un tomate, una lechuga. Acá tenés tres acordes, pero después tenés, vos metes una letra, metés una armonía, metés una melodía. Y, y se arma algo, es como algo tan raro todo y de repente lo escuchás, todo armado. Y decís, loco, ¿de dónde salió esto? O sea, cuando escuchas o, o ves un cuadro top y dices, ¿cómo hizo este chabón para hacer esto? O sea, yo creo que a todos nos pasó. O te no... Y bueno, como te, te iba diciendo, ¿viste? Eh, ves una obra de arte, o ves una escultura, o escuchas un tema, y dices, ¿cómo hizo para hacer todo esto esta persona? Y bueno, nada, parece que no, pero hay, hay, hay mucho trabajo, pero también hay algo que baja que no se sabe de dónde. Y bueno, y también eso nos hace, eh, yo qué sé, personas muy sensibles, viste, muy sensibles y, y, y te hace estar siempre en esa niñez que, que, que es como un juego, porque es como un juego, viste. Sí, sí por eso te, te disfrutás apasionadamente y lo que te quería decir, que decimos siempre en ADN emocional es que para crear, Está basado en información y emociones. ¿no? no, no y esas emociones que hacen que vos decís: esto es lo que me baja es la emoción transgeneracional de eh, esa información digo que hace que te apasione algo que no sabes por qué. Que sería el camino que tenés que recorrer en tu vida para, para mejorar una información que ya tenés como, como un mandato. No sé cómo decís, y, una cosa así. y sí, y en la parte emocional, ahí, ahí eh, eh, estoy de acuerdo con vos también, porque la parte emocional en el arte. Eh, las emociones que se transmiten, vos escuchas un tema, viste, y se te pone la piel de gallina y decís, no, no, no ¿por qué? Y, o te cambia el día, pusiste la radio es? y dices, tú, sale el tema, y de repente estar así, que arriba del auto, no viste, recuerdo. llevando a los al cole, de repente pusiste un tema y empezaron a cantar los niños, empezaste a cantar vos, y, y cambiaron la energía, es, es mágico, ¿viste? es un flash, pero bueno, nada, eh, eh, es loco, el arte es muy loco y, y bueno, y, y, lo, y los artistas, el, no, no sé, yo no, tampoco me considero un artista, no, o sea, yo siempre digo, yo soy un flaco que, que me, me gusta la música, me gusta tocar, me gusta, es un hobby para mí y me divierto mucho y aparte, eh, es, es algo, es más, mirá que flasheo, pienso el día de mañana, el día de mañana soy viejo, me jubilo y todo, yo ya estoy salvado, yo ya tengo con qué divertirme, o sea, yo no voy a estar pensando, uy me jubilo loco y voy a mirar el techo, no, a mí me hace un pianito, una guitarra, y voy a juguetear, ya, o sea, olvidarte. Es más, antes que me vean ustedes, estaba, estaba ahí jugando con la compu con lo mío, yo me bajo un sintetizador y toqueteo, no, no soy un tecladista, no soy un pianista. Lejos estoy de eso, pero juego, juego. Bueno, lo haces bastante bien, ¿eh? bastante <risa> bueno, bien. Gracias. Como para que digas, este, no soy un artista, sí, sos un artista. Este, porque realmente es muy atractivo escucharte. Este, bueno. Fue muy lindo, así que. ¿Qué te iba a decir después? Le vamos a mostrar a todos cuando terminemos esto. Pero contame, ¿cuándo fue que realmente in te iniciaste a, a, a, este, a, a, a cantar, para afuera, ¿no? a hacer armar estos videos que, que me mostró Laura? Este, y que realmente no son de un amateur, como dijiste vos ahí, no, no bueno, soy. Gracias. ¿Eh? Este, contanos. Bueno, ¿Cómo? nada. Eh, eh, bueno, empezamos a tocar ahí con mi hermano, que esto que explorar, bueno. Y, y de repente los pies empezaban a tocar en el barrio, viste uno en la batería, viste, y era, era muy loco todo, ¿no? porque el mundo no era, si bien no pasó hace tantas décadas, pasaron unas décadas, el mundo no es el mismo que es hoy. Sí. Y hoy la información llega muy rápido, y vos por ejemplo escuchás un tema y tocas la guitarra y lo sacás en media hora, porque lo pones en YouTube y tenés 22.000 personas tocándolo y enseñando, antes vos para sacar un tema, vos calculo que será más o menos de mi década y agarrabas el cassette, tur, lo rebobinaba, lo ponía, y no, y acá tocó, sí. y acá tocó, metió el dedo y, y estaba un mes para sacar un tema sí. ahora los pibes te lo sacan en 10 minutos, sí. bueno y nada, y en ese momento imagínate, uno de los pibes empezaba a tocar la batería, ¿sabes con que tocaba? tocaba con lo, ¿viste? lo, lo que se ponían los sifones de alambre no sí. y ponía todo eso y quedaba con eso, viste, y el otro, y estábamos así, y ahí empezamos, viste, ahí, yo vivía en, en zona oeste viste, Ajá. y bueno, íbamos a los recitales, y yo qué sé, íbamos a ver muchas bandas y, y bueno, y ahí, viste, un, y, era todo un mundo, viste, y bueno, y empezamos a tocar, a tocar, y tuvimos Tuvimos muchas bandas, tuvimos una banda de, en ese momento, yo qué sé, era el 95, 94, una banda de hardcore, eh, después tuvimos otra banda que hacíamos reggae, eh, punk, hardcore, esto, después tuvimos una banda que se llamó Distortion Surf, que hicimos música surf instrumental de los años 60, a mí me gustan mucho los Beach Boys y me gustan mucho los temas instrumentales, que no tienen mucho los Beach Boys, pero tienen, y bueno, y yo siempre me conecté mucho con el mar, porque también de chico me gustó mucho el mar y empecé a surfear cuando tenía 15, 16 años y, y, y siempre me gustaban esas guitarras profundas, con mucha profundidad y bueno, y hicimos una banda surf tocamos como 10 años, bueno, grabamos algunas cosas, ahí por Youtube hay también algo y después bueno, tuvimos una banda de todas tributo que yo ya vivía acá yo estoy acá hace 15 años y me iba y seguía tocando bueno, faltaban los distortion surf también y bueno, nada y tocábamos, tocábamos y, y siempre la vida fue tocar si bien momentos con menos intensidad algunos con más, siempre fue tocar en la cabeza, pero no, yo nunca flasheé, eh, eh, nunca imaginar imaginaba un escenario, con un estadio no, no, lo mío siempre fue tocar, divertirme está bien, bueno. Y, y, y bueno, y, y plasmar lo mío y tocarlo, yo qué sé tengo una pregunta más, en esto. tenés hijos sí, tengo dos dos hijos, ¿de qué edad? Hoy un nene de ocho y una nena de 6 ¿Y ellos te siguen en la música? Sí, les gusta, ellos, les, gusta les gusta, les gusta, ¿Sí? les gusta, yo no los presiono, ¿viste? Pero, claro, veces, no, pero igual agarran, tienen el tiempo ellos. Tienen sí, el teclado de ahí, veces prenden el teclado y empiezan tú, tú, tú, tocan unas notas, o tienen un querido... Y se lo llevan en la sangre entonces. Sí, pero bueno, ellos tocarán o no tocarán, yo no digo hay que tocar, con el deporte lo mismo, ¿viste? Yo soy muy en ese sentido. Es Bien, poder. Germán, Germán de Valeria, cuando escuchen van a ver que el bastante quedó recorto, era para... Eh, porque él se había disminuido en ese momento, pero toca muy bien. Vale la pena que lo escuchen. Y ahora, cuando cortemos eh, la nota, vamos a despedirnos con un tema de él. Así que, Germán, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Y la verdad que me gusta apoderar desde Adel Emocional a gente como vos que hace cosas con amor, creando día a día el, lo que surge, lo que salga. ¿sí? Gracias, gracias, gracias, Germán. Nos vemos, dale, y escucha.